Ingrese al portal institucional www.uniquindio.edu.co Seleccione la comunidad Estudiantes. Haga clic en Servicios de la Biblioteca. Pulse sobre Bases de Datos. Haga clic sobre el botón Power Speak Languages. Ingrese Usuario y Contraseña. Estos son... Su documento de identidad Se encuentra dentro del entorno de PowerSpeak Languages Seleccione inglés ESL Lleve a cabo las actividades indicadas por el profesor